Cómo cambiar la cuenta de Meet para ingresar a una reunión. Por ejemplo, nosotros recibimos un, un correo en nuestra cuenta de Gmail y para poder entrar con la cuenta web, podemos hacer clic en el link que nos envían. Se va a abrir sí para unirse a la reunión, pero antes de ingresar, lo que tendríamos que hacer es cambiar nuestra cuenta para poder entrar con la cuenta web. Entonces, arriba a la derecha ¿Sí? ¿Dónde está nuestra foto? Y está el mail con el que nos lo logueamos. Vamos donde dice cambiar cuenta. Dentro de las cuentas elegimos la cuenta, ¿sí? La cuenta, nuestra cuenta web. La seleccionamos. Tocar donde dice unirse ahora y entran directamente a la reunión, pero ya con su cuenta web. Desde el, con el teléfono yo recibo este link desde mi cuenta de Gmail, hago clic en el link para entrar, ingreso al Meet desde mi cuenta de Gmail y yo si la quiero cambiar, toco acá donde dice antes de ingresar, toco cambiar, elijo mi cuenta web y una vez que estoy logueada con esa cuenta, ¿sí? Pongo unirme en la reunión.